Para empezar a dar forma, una vez que yo subí toda la pared, marco la inclinación desde afuera. Con esto lo que hago es salvar la diferencia que tengo del espesor de la base y que cuando yo empiece a empujar, desde adentro la forma salga bien desde el plato y que sea una única línea. Y después los dedos de la mano van a subir y se van a deslizar sobre la pared. La mano derecha va a sostener solamente. Entonces presiono y voy curvando. funciona la pieza que yo vaya a hacer voy a determinar hasta dónde subo la pared y siempre voy a rectificar con la pinza y los dedos de la mano derecha el borde, que es lo que me va a permitir dejar más centrado y con el barro que necesito trabajar realmente y no que sea barbotín. curvo un poco más Y acá estoy volviendo, porque voy a llevar la panza de mi pieza hasta ahí. Y en este caso dejo una boca que me va a permitir hacer el cierre de la pieza. Y cierro de esta manera. O haciendo una pinza, que me permite subir y achicar la boca.